Bienvenidos, estamos en, la, en el centro forense del Cantón Quevedo, donde en estos momentos eh, están familiares del fallecido, de un fatal accidente de tránsito que ocurrió la noche de ayer, aquí en el Cantón, ¿no? aquí estamos con los familiares, se conoce que la persona fallecida se llamaba Omar Jefferson Omar Cabezas, y bueno, también existe otra persona que se encuentra herida, un joven. Estaban a bordo de una motocicleta cuando al parecer se impactaron contra un vehículo por, eh, por la parroquia 7 de octubre, es lo que se conoce hasta el momento. Por tal motivo, eh, vamos a conversar con los familiares para conocer pues, más detalles de este incidente de tránsito que en Luta. A una familia del de cantón Quevedo. Bueno. Vamos a conversar ahora con el papá del fallecido. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cabezas Pérez Freddy Jefferson. Usted de es padre del fallecido. Sí, yo soy el padre de él. Coméntenos cómo ¿qué se conoce del tema? ¿no? Conoce de Lo que... Este que... Él salió en la madrugada a comprar porque vino un... un sobrino de allá de Quito llegó acá a Quevedo a la que 7 de octubre y... Y él... El primo le dijo ñaño, llévame a comer al centro. Y salieron en la moto. Y como a los, ni a los 20 minutos, llegó un señor del hospital que hace la limpieza ahí en el hospital, que me conoce, que yo vivo en las 7 de octubre, me dice, don, don Cabeza, don Cabeza, dice, creo que es Omar, dice que, que está accidentado ahí en el hospital. Y yo salí con él, vamos a, y me fui al hospital. Y ya viéndolo ya lo eh, sí, era tu hijo, mi hijo. Estaba ahí tendido. ¿Qué conocen del accidente? La, el accidente casi nada, porque dice que eso fue en la, en la calle 6, este, 7 de octubre, es, eh, sí, 7 de octubre y, y décima primera, creo que es, por ahí por ser bien entrega sí, por ahí. En toda la esquina creo que hay, porque ahí está unas donde está la sangre de él y todo. Mm. Bueno, un poco, su hijo era profesor, se desempeñaba como docente. Sí, él era profesor en el colegio Mocachi. Ya. Allá trabajaba. él. ¿Tenía hijos? Claro, tiene tres hijos. Mm. ¿Dónde vivía su hijo? En la, en la parroquia 7 de octubre, séptima y la octava y la... ¿Conocen si de pronto hay algún detenido, si hay algún involucrado? No hay ninguno, porque en esa hora de la madrugada nada. Hasta los documentos se le han llevado porque nada, no, no se le encontró los documentos de él. no estaban? Nada, ninguno. ¿Dinero efectivo sí. El... ¿Todo no desapareció? Sí. No, hay, no puedo decir que cargaba dinero, porque... y ¿La motocicleta en la que viajaban de quién era? Es de él. ¿De su hijo? Sí. ¿Se la había de... comprado recién? ¿Ya la tenía tiempo? Ya la tenía más de dos años. No. ¿Era su medio de transporte? Entonces? Sí, ese era, como se iba a Mocache o... Este, o lo venía a ver un compañero y ahí ya dejaba sí. la moto y ahí, así... Bueno, ahora ustedes necesitan que se esclarezca el caso, que, que el responsable también que, que dé la cara. Claro, hay que de ley, porque hay bastantes cámaras por ahí y vamos a ver cómo se hace por ahí. Poner para ver que se esclarezca todo. ¿Dónde vivía él? ¿Aquí en Quevedo? En la parroquia 7 de octubre, séptima y octava. y la... ¿En qué tiempo llevaba siendo docente? Ya, unos, sí. ¿Cuántos años tenés? 31 años. Sí, 31 años. ¿Cuántos hijos tenía él? Tres. ¿Menores de edad? Sí, menores de edad, todos tres. ¿Dónde lo llevarían a velar ahora? En mi domicilio, ahí en la parroquia 7 de octubre, séptima y la octava. Bueno, este es un golpe inesperado, ¿no? Se lo esperaban ustedes ahora. Nunca, nunca. ¿Cómo vamos? por este momento? Sabiendo esto, y yo mismo hubiese... Hecho. ¿Cómo vamos? Esperaban tal vez que esté herido, tal vez, me imagino. Claro, pues, pero no así. Mi amigo está, cómo se encuentra? ¿Qué saben de él? Está bien, está bien golpeado, está este, lo llevaron a Guayaquil para, porque necesitaba sangre también, entonces lo trasladaron a Guayaquil. ¿Tu hijo era el que conducía la motocicleta? Sí. Él, sí. Dice que había un vehículo involucrado. Sí, eso es de ahí mismo de servientrega. Eso es lo que dice. A un vehículo de servientrega. Mm. Se tendría que esclarecerse entonces cómo ha sido el Claro, hizo, ¿no? eso. Perfecto. ¿Nos recuerdas su, recuerda su nombre? Mi nombre es Cabezas Pérez Freddy Jefferson. Muchas gracias, don Freddy. Muchas gracias, no, estimado. Bueno. Bueno, amigos, esta es la situación. Voy a hacer una pequeña corrección. El accidente fue cerca de, bueno, aproximadamente a las dos y media de la mañana del de día de hoy, 25 de febrero. Y eh, también ocurrió en el centro, en la avenida, en la calle, calle 7 de octubre y décima primera, cerca de Serbia Entrega, Es lo que se conoce que la persona fallecida, Omar Jefferson Cabezas Martínez, de 30 años aproximadamente... Él habría salido en su motocicleta con un amigo que le iba a realizar pues un favor, una diligencia Cuando al parecer pues eh, fue embestido por un vehículo Según lo que nos comenta el padre de familia Y en estos momentos, eh, bueno, la supongo yo la policía pues va a tratar de esclarecer este caso Existe también el ocupante no de la motocicleta, pues quedó herido y responde pues, a los nombres de Héctor Marcelo Martínez Quirós, de 22 años, que se encuentra hospitalizado. Esa es la información, amigos de al día, eh, que tenemos a esta hora. Tratar con mucho cuidado al momento de salir a conducir, conducir una motocicleta, principalmente en horas de la madrugada, horas de la noche. El Cantón Quevedo pues es muy desolado también es, eh, no, no todos los, las calles tienen iluminación, tienen alumbrado público y bueno, también esto ha querido a la delincuencia que se vive en estos momentos, así que hay que salir con mucha precaución para evitar estos incidentes de tránsito y que más familias que vedeñas pues estén de esta manera consternados porque es algo, que una situación, una escena que nunca se imaginaron Así que amigos, es la recomendación, ya miembros de investigación de, la gente de, de accidentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pues ya eh, se encuentran haciendo las investigaciones, esperemos que el caso se esclarezca y que no quede en impunidad, no y que se esclarezca principalmente cuál fue la motivación de este accidente de tránsito. Es la información, amigos, seguidores del día, gracias por estar conectados y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. you <music>